No soy de bronze, consumo es my home La de te sirvo de dos en dos Lo dicen todos, la ven en muy top Paso de party, prefiero colchón. Te confié, te roba tu voz Si queda loco de ver tanto flow Los pibes, ni me llevas al Super Bowl Que voz de pijo no eres tu mejor Ni chosta de barro, ni con el ganado Mapipo es grande, tú no te compares Te crees puto gánster, pero no eres nadie Tú sabes, soy oro que todo esto vale Tú te crees muy puto gánster, pero chico, no eres nadie Tú te crees muy puto gánster, pero chico La pieta, la pieta. Yo miro para arriba de mi nombre mira en el peta Mira en el peta, mira en el peta